Pues Les saludamos sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Y, y les deseamos un feliz año nuevo. Así es. 2020. 2020. Feliz año nuevo 2020. Así Señoria es. Gloria al Señor. Les saludamos con mucho gusto, con mucho placer. Pero les queremos compartir este pasaje bíblico de Isaías 43, 18 y 19. 19. En la versión de Dios habla hoy. Bien, y nos dice así el 18, ahora dice el Señor a su pueblo ya no recuerdes el ayer no pienses más en cosas del pasado. Mira, somos muy dados a estar recordando más el pasado que sí, el presente Sí. Uh -huh. porque como no lo hemos vivido, pues no podemos hablar de él uh -huh. pero cuánta gente hay que se acuerda más del pasado y más de lo que no debe de recordar. Sí, sí, exacto y ahí estamos no, cargando, no, no y cargando y cargando <ríe> y cargando un año, dos años, tres, cuatro, cinco, seis... Traes años traer, <ríe> todo el costalito todo el costalito Todo el costal, sí. <ríe> Y sí. Y y ¿Qué el... dice el Señor ahí en el 18? Ahora dice el Señor a su pueblo. Uh -huh. Ya no recuerdes el ayer, uh -huh. no pienses más en cosas del pasado. Olvídense ya de lo que ya pasó. Así es. Ya, ya. Cortón. Ya. Y vamos a lo Corte, nuevo. Corte, sí. Verso 19. 19. Yo voy a hacer algo nuevo Amén. Decir, y verás que ahora mismo va a aparecer, gloria al Señor, uh -huh. voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Fíjate nada más. Aleluya. Qué gloria hermoso. al Señor. Bendito sea. Voy a abrir su un nombre. camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Fíjate, Imagínate qué, tú qué, qué, qué, qué, qué como precioso, esa, ¿no? esas montañas de arena que hay allá uh -huh. en, en Arabia, por allá, por aquí, rumbos. Uh -huh. Dice, sí, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Este nuevo año, uh -huh. el 2020, uh -huh. va a ser algo, algo bueno nuevo. por la fe. Así es, amén, amén. Lo Puedes declarar que es algo nuevo por la fe. Aleluya. Así como brillan esas luces cuando están los, los fuegos pirotécnicos, los pirotécnicos, así es. Así que alumbren, Ajá. así que, que alumbre tu vida en ese nuevo año. Que inicia, así es veamos a, a Filipenses 3 3 y 14, así nos dice el 13 hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, Gloria al Señor miren, yo mismo mi esposa, nosotros sí. como matrimonio tenemos un plan, tenemos un proyecto Sí. No se ha logrado hasta ese instante De la que estamos haciendo esta grabación uh -huh. Pero estamos esperando En esa victoria del Señor Sí, amén Y que nos va a alumbrar así como estamos Viendo ahí esa imagen de de, de, de, de, esas de esas luces, luces ¿verdad? Sí. Uh -huh. Que nos alumbre Luces de colores, sí Porque dice aquí la escritura No pienso que yo mismo lo haya logrado ¿no? Uh -huh. Y no lo hemos todavía logrado sí, lo sí. que Todo lo que queríamos hacer Pero estamos Sí. Ya a, a la vuelta de esquina para que empiece el, el 2020. Así es. Y lograremos todos los propósitos que nos hemos puesto en el Señor. Así Dice es. Dice el 14. El 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y ¡Maleluya! en eso nos estamos basando. Aleluya. Ese sí. llamamiento celestial. En eso de que de lo que estamos haciendo. Incluyendo este mismo video Seguimos avanzando hacia la meta Así es Para ganar ese premio de Dios Amén Aunque tarde sí. dice la palabra Sí Pero llega Llega, exacto Entonces que este sea nuestro caminar y que sea nuestro sentir en el Señor Así es Y vamos ahora a 2 Corintios, a Segunda de Corintios 15, 5, 5 17. El, el inverso 17 Ajá, así es nos dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, pues somos nuevas criaturas. Amén. Y vamos a empezar el, el año nuevo uh -huh. como una nueva criatura. Así es. Y si tú no lo has hecho, pues este es el momento que tú reflexiones, aceptes al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Nomás dile, Señor, ven a mi vida Cámbiame, transfórmame Haz de mí una nueva criatura uh -huh. Haz de mí Amén. una nueva así persona es. Y dile, yo te acepto Yo te recibo, Señor, uh -huh. como mi Señor Y como mi Salvador Y que yo pase a ser parte de la familia tuya Así es, así es ¿Y qué va a pasar? Mira, al hacer tú eso Esa oración, las cosas viejas pasaron Así y es aquí, Y aquí todas son estas nuevas Así que, Amén, y... simplemente Por la Amén. fe por la fe. Amén. Hazlo. Obediencia. Así Obediencia. es. Obediencia, así es. Y bueno, pasamos a esta lámina. ¿Nos permitirías orar por ti y tu familia? Ahí estamos, mi esposo Señor. y yo. ¿Nos permitirías orar por ti y por tu familia? Así es. Parece que alguien dijo, sí. Sí, quieres que oremos por ti y por tu familia. Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. entonces... Aleluya, demos gracias a Dios Por todo lo que nos permitió En el 2019 Mira, cuántas cosas Bellas pasaron Amén, Y si no pasaron todas bellas Bueno, por ya todo. Lo, lo vimos ahorita Hay que olvidarnos Ya así no puedes es. hacer nada más Porque no puedes regresar el tiempo Pero lo que sí puedes hacer es Ponerte en el nuevo tiempo En el nuevo tiempo Del 2020 Amén. Entonces, oremos por un 2020 muy bendecido y que sea muy próspero. Amén. Para toda nuestra familia. Amén. E incluyo Jeremías 7:23. Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. Gloria al Señor. Y es lo que el Señor quiere. Que te vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien a todos, Amén, a todos, Amén. a todos, a todos. Oremos, Padre, cómo no adorarle, cómo no bendecirle, Señor. Nos estamos uniendo mi esposa y yo en este instante, Señor, para orar por este nuevo año 2020. Señor, que venga a ser este año el más bendecido de nuestra vida. Que podamos tener esa prosperidad, Señor, nosotros como familia y toda nuestra familia. Así sea, mi Señor. Señor, y que cada proyecto que hay y que en este 19 no se cumplió, Señor, que lo podamos hacer ahora en este 2020. Sí, aleluya. Sí, señor. Y que toda persona que está escuchando y Así viendo ahorita sea, este padre. video, Señor, pueda también lograr lo que no pudo hacer en el año pasado. Pero que este 2020, Señor, déles la fortaleza, déle la confianza, déles la seguridad, sí, Señor, padre. de que lo lograremos. Tanto ellos como nosotros. Tú amado, tú amada Recibe oh, la bendición santo del Altísimo Dios, Para Jesús. que este año 2020 Tú recibas sí, la bendición Que tanto has anhelado sí, recibe, Que tanto recibe, has deseado Y que tu bendición, bendición de Te sirva de Dios. para prosperar Pero sí, no solamente Dios. tú Sino también tu familia Aleluya, sí, señor, Que la bendición sí, que tú sea, tengas oh, pueda ser también compartida oh, con tu familia eres, sí, oh, Padre, Y aún más allá Aquellos que nos rodean sí, Que sí, podamos ser de bendición este 2020 para la familia y para todos Yo, los que nos conocen y conocemos sí, padre, para la gloria del Padre gloria, en Cristo, Cristo Jesús Aleluya, amén amén, amén, amén y amén pues bendiciones mis amados bendiciones para no podemos todos. decirles más que Dios bendiga sus vidas Amén. Así sea, reciban un, un fuerte abrazo de nuestra parte de Rafael y Elida Cavazos. Les amamos en el amor del Señor y que este 2020 sea para ustedes bendecido de parte de nuestro Dios. Un abrazo y bendiciones para todos. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo 2020. Bendiciones. Bendiciones.